A lo largo de los siglos, la humanidad se ha preguntado, ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jehová? Unos por curiosidad, otros por miedo y querer apaciguarlo, y otros por deseo de conocerlo y adorar al verdadero Dios. Esta es una pregunta importante y relevante para nuestra vida actual, especialmente si afirmamos ser cristianos. No puedes amar o tener una relación cercana con alguien que no conoces. El primer paso, por lo tanto, es saber quién es Dios realmente y cuáles son sus atributos o características clave, no solo lo que sentimos o escuchamos acerca de Él. La mejor manera de conocer al verdadero Dios es ver lo que dice su carta de amor para nosotros. La Biblia. Podemos ver los atributos de Dios en la Biblia, donde Él se da a conocer claramente. Dios quiere que sepamos quién es Él, qué le agrada y cómo acercarnos a Él. A continuación veremos los atributos exclusivos de Dios. Atributo número uno. Dios es omnipresente. Es decir, Dios está presente en todas partes. Hermanos, hermanas... Una de las principales características de Dios es que está presente en todas partes al mismo tiempo. Él llena los cielos y la tierra, y nadie puede esconderse en un lugar secreto donde Dios no pueda verlo. Esto es algo que queda bien reflejado en Jeremías 23.2. A veces tratamos de ocultar partes de nuestra vida, pero en realidad Dios está en todas partes y ve todo en la tierra, tanto lo bueno como lo malo, como encontramos que se nos dice en Proverbios 15.3. Incluso, el mismo rey David habló de intentar huir del Espíritu de Dios al cielo o a lo profundo del mar. Pero en el Salmo 139 del 7 al 10, admite que incluso allí la mano de Dios lo guiaría. Dios no solo está presente para buscar, sino también para fortalecer. Él promete que siempre estará con nosotros y que su mano nos sostendrá, para que no tengamos que temer. En Isaías 41.10 nos dice, Por tanto, no tengan miedo, pues yo soy su Dios y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa les dará fuerza y ayuda, mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. Atributo número 2. Dios es omnisciente. En otras palabras, Dios sabe y conoce todas las cosas. Dios sabe lo que está pasando en la tierra y en todo el universo... ...porque Él creó todo y lo mantiene con su palabra. Él conoce profundamente los corazones de hombres y mujeres... ...y conoce todos nuestros pensamientos antes de que hablemos. Él conoce los secretos más profundos del corazón como lo expresó David en el Salmo 139.4 cuando dijo, Todavía no he dicho nada, y tú ya sabes qué diré. Que Dios sea omnisciente significa que Él conoce el futuro. Él declara lo que sucederá en primer lugar y hace que todo lo que Él ha planeado suceda sin perder nada. Es como encontramos en Isaías 46.10 cuando leemos, yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final y doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. Es por eso que como cristianos no hay que temer al futuro, porque Dios ya está allí. Él es el Señor Todopoderoso, el que vive y siempre ha vivido y que está por llegar. Dice, «Yo soy el principio y el fin». Apocalipsis 1.8 Atributo número 3 Dios es omnipotente Es decir, Dios todo lo puede Él está en todas partes, lo sabe todo y puede hacer lo que quiera Esta característica de Dios significa que nada es imposible para Él E incluso que nada es difícil para Él es como nos dice el Señor en Mateo 19:26 cuando dijo, Para la gente lograr eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Hermanos, la prueba está a nuestro alrededor. El control a la naturaleza, todos los animales, los océanos, las montañas, los terremotos, las tormentas, los remolinos, ...las ventiscas, el sol, la luna y las estrellas. Esto es algo que queda bien declarado en Job 38 del 4 al 41. Él tiene poder sobre toda enfermedad, como vemos en la Biblia cuando da o quita la enfermedad. El mejor ejemplo de esto lo encontramos en Números 12, cuando Jehová castigó a María con lepra por hablar mal de Moisés pero después la sanó porque Moisés se lo pidió. La omnipotencia de Dios significa que Él tiene poder no solo sobre los ángeles, sino también sobre todos los demonios y la misma muerte. Fíjense bien cómo lo declara el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 del 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Con esto, voy a concluir. Ahora solo queda una pregunta. ¿Cómo debemos responder a nuestro Dios? aprender acerca de este gran y único dios puede ser abrumador ya que la mente humana es extremadamente limitada para comprender sus atributos y todo lo que es eterno a veces queremos servir a un pequeño dios que podemos entender completamente e incluso controlar sin embargo la grandeza de dios debe por un lado llevarnos a lugares de adoración asombro y obediencia y por otro lado, llenarse de profunda gratitud y paz Él nos creó para tener una relación con nosotros Para ayudarnos y apoyarnos Él tiene buenos pensamientos para nosotros Y tiene un plan para un futuro brillante para nosotros Como encontramos que se nos dice en Jeremías 29.11 A leer Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros Dice Jehová Pensamientos de paz y no de mal Para daros el fin que esperáis La mayor prueba de su amor y cuidado Es que Él dio la vida de su Hijo Jesucristo Para tener una relación con nosotros El Dios del Universo El que todo lo sabe Omnipresente y Todopoderoso Nos ama y quiere tener una relación íntima Con nosotros ahora y para siempre Bendiciones